Existen principios básicos sobre la gestión de nuestros estados internos. Esas capacidades son las que te permiten tener o un excelente rendimiento o un extraordinario rendimiento, ya sea en tu vida profesional, en tu vida personal, en cualquier actividad que vayas a realizar. Y eso es de lo que hoy vamos a hablar. por hoy existen quienes aún piensan que primero son los pensamientos y después las emociones y también hay todo lo contrario hay quienes piensan que primero son las emociones y después los pensamientos lo que sí es cierto es que si intentamos adentrarnos en esta polémica terminaríamos aprendiendo muchísimo sobre el funcionamiento del cerebro pero creo que aún no llegaríamos a un acuerdo o al menos no conozco quienes hayan llegado a un acuerdo al 100% en ello. También sería muy cierto que tendríamos que poner sobre la mesa diversos estudios, análisis, que se han hecho, estadísticas. Hay mucha tela que cortar. Así que tratemos de evitar esa polémica de si fue primero un pensamiento o si fue primero la emoción. Lo importante aquí es que podamos realmente lograr la armonía entre pensamiento y emociones además siguiendo nuestra línea de pedalear si decides pedalear no siempre vas a querer saber por ejemplo de qué material está hecha la bicicleta quién la hizo cuál fue su digamos sus características de producción son detalles que a veces nos evitamos pero no por eso quiere decir que vamos a dejar de pedalear, que vamos a dejar de montarnos en la bicicleta y sobre todo en la bicicleta de nuestra vida. Pero lo que sí es importante es que aprendamos, como te decía hace unos minutos, que logremos buscar esa congruencia, esa armonía que pueda darse entre nuestros pensamientos y nuestras emociones. Posiblemente en este momento, si tú eres un ciclista o eres una ciclista profesional, puedas decirme, sabes Noel, este, realmente yo sí me ocupo y me preocupo por el hecho de saber si la bicicleta tiene una aliación determinada, si fue hecha con tales y cuales materiales, si quién la hizo, quién hizo la producción, cómo se logró, por qué, por qué eres un profesional porque eres una profesional del ciclismo y en ese caso definitivamente ciertas características van a hacerte importantes. es igual si quisieran ser unos profesionales del cerebro entonces podríamos estudiar y hacernos esos profesionales neurólogos, neurocientíficos personas que se dedican a hacer grandes estudios pero para disfrutar de tu cerebro para disfrutar de la bicicleta, no necesariamente necesitamos adentrarnos en un conocimiento tan profundo, pero sí entender ciertas características básicas del funcionamiento de nuestro cerebro. Yo recuerdo cuando, cuando era niño, eh, yo decía, bueno, este, veía a mis amigos, eh, corretear, o corretear eh, no, este, manejar sus bicicletas, y iban de un lado a otro, salían, iban de paseos, hacían excursiones en grupo con las bicicletas, se sentaban como tales, tal cual mecánicos a repararlas, le quitaban los cauchos, le cambiaban las tripas, le cambiaban los tacos de freno, en fin, hacían cualquier cantidad de cosas, de, de cosas con las bicicletas, y en aquel momento yo pensaba, yo quiero una bicicleta, ¿Sí? Eh, o no sé si fue que primero me emocioné con el hecho de ver lo que ellos hacían y después pensé que quería la bicicleta ¿te das cuenta? no sé qué estuvo primero, pensamiento o emoción pero lo que sí es claro es que llegué a una decisión tomé la decisión de que quería una bicicleta y comencé a emprender pequeñas acciones ¿Cuáles fueron esas pequeñas acciones? Bueno, primero le dije a mi papá y a mi mamá que quería una bicicleta. En cuanto me dijeron que no podían, eh, en aquel tiempo recurrí al arma B. Entonces se la pido el niño Jesús y eso fue lo que hice. El caso es que logré obtener mi primera bicicleta. ¿Emprendiendo qué? Acciones. Entonces fíjate que hubo pensamiento, emoción, decisión, acción. Y hubo un logro al momento de obtener la bicicleta y aprender también comenzar a manejarla. Pero en aquel momento recuerdo que la bicicleta que tenía no me gustaba mucho. Era una, creo que era algo así como una chopper. Eh, y, en y esa bicicleta era un poquito feita comparada con la bicicleta de mis amigos. Así que fuimos hacia un siguiente paso, evolucionar. ¿Y hacia dónde evolucionamos? Hacia la búsqueda de una... Bicicleta nueva, en este caso, logré de nuevo, volví, pensé, decidí, volví a actuar y logré evolucionar y pedí una bicicleta BMX y tal cual como ello, logré obtener esa bicicleta. Así que comencé a pensar, emocionarme o emocionarme y pensar, decidí, actué, lo logré, evolucioné logré avanzar ¿Cómo logré avanzar cuando comencé a aprender cada vez más cuando comencé cada vez a lograr más dentro de lo que estaba haciendo y ya no simplemente manejaba una bicicleta ya la levantaba en caballito ya hacía piruetas había aprendido muchísimas cosas y después viene el momento de reflexión ya tengo la bicicleta ya sé hacer esto ya he logrado varias cosas ahora decido o no decido ser un profesional he allí el hecho con cada giro ese giro de pedaleo de emociones en mi vida fue lo que me permitió tomar decisiones y ahora me pregunto cómo has llegado tú al lugar donde te encuentras ahora cuántos giros de pedal diste hasta llegar allí donde estás estás donde quieres estar haces lo que realmente amas, conectas, te sientes bien, ves, te escuchas en el espacio en el que quieres estar. ¿Realmente es así? Si es así, lo que queda entonces de aquí en adelante es seguir dándole valor agregado al ser que hace lo que quiere, al ser que conecta con aquello que quiere. Pero si no es así, tal vez sea el momento de comenzar a preguntarte si realmente estás en el lugar donde quieres estar si haces lo que amas hacer pero más que todo si haces lo que amas desde el ser, tienes la oportunidad de detener la bicicleta de bajarte de reaccionar y de volver a subirte comenzar a pedalear de nuevo pero ahora vamos a necesitar que le agregues algo más a ese pedaleo y es que le des dirección, le des sentido hacia dónde vas a ir, hacia dónde te vas a mover. Porque no se trata solamente de estar pedaleando, necesitas pedalear con una dirección. Porque si sí, de repente dices piensas, decides, actúas, evolucionas, lo logras, avanzas, haces todo el giro de pedal, pero sin un objetivo, sin una meta, sin un lugar a donde tú quieras llegar entonces vas a estar siempre dándole y dándole al pedal, dándole y dándole al pedal pero posiblemente no llegues a ningún lugar y ¿sabes por qué? porque no has definido ningún lugar a donde llegar define ese lugar, define tus metas, define qué quieres ser, hacer, hacer para luego tener lograr llegar a ese a esa meta a ese lugar también requiere de ti un poco de autodominio y ese autodominio puedes lograrlo si tu emoción y tus pensamientos es decir si razón y emoción trabajan en conjunto para que tus decisiones sean asertivas como hablamos no vamos a profundizar cómo se produce esto en nuestro cerebro ¿Y si fue primero la emoción o el pensamiento? No. Pero vamos a hacer algo muy, muy sencillo para que emoción y razón trabajen en conjunto y comencemos a tener decisiones asertivas en nuestra vida. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Algo que es natural, que es biológico en cada uno de nosotros. No tenemos que buscar nada externo. Se trata simple y sencillamente de aprender a respirar, a conectar con nuestro ser a través de la respiración. No se trata de respirar de una forma torácica, se trata de respirar de una forma diafragmática, es decir, toma aire y lentamente permites que el aire salga. Cuando tomas ese espacio de respiración, profunda y diafragmática vas a dar tiempo a que la emoción y la razón se conecten para que lleguen a un acuerdo y se generen inclusive más opciones para ti así que el primer secreto para lograr el autodominio en las decisiones que vayas a tomar es simple y sencillamente respira tómate un minuto de cada hora para respirar, tómate un espacio de tiempo dentro de cada minuto para tomar una respiración lenta y profunda. Comienza por practicar una sola en cada minuto y después un minuto en cada hora y comenzarás a darte cuenta cómo tus decisiones, tus acciones, y las cosas que comienzas a hacer tienen un sentido diferente porque tendrán un sentido de autodominio y de conciencia.